Aquí estamos en las obras de Cortilandia. Cortilandia, Cortilandia, vamos todos a cantar. Alegría en nuestras fiestas porque ya es Navidad. Cortilandia, Cortilandia. Yo también cantaremos todos juntos, juntos. Cortilandia, cortilandia, vamos todos a la porque ya es Navidad 2000 visualizaciones y hago las pruebas de sonido adiós